vamos a descubrir un sitio súper chévere yo no sabía de la existencia de este lugar pero mírenme esa suprema escultura ah, ya ahorita se las muestro de cerca hola hola hola bienvenidos a un nuevo video. bueno el día de hoy vamos a kinkakuji o también conocido como el palacio dorado o el palacio de oro y porque se debe esto el palacio es el único en el mundo que fue bañado el primero y segundo piso completamente de oro y también cuenta con una ave fénix que está 100% hecha de oro ya la van a ver lo interesante de, de este templo es que fue creado en, en el año 1397 y que cada piso de los tres pisos que tiene tienen una diferente arquitectura el primer piso tiene una arquitectura de palacio, el segundo de samurái y el tercero del periodo Zen. Ya lo van a ver más adelante, así que vamos por la aventura. Bueno, como ven, el día de hoy nosotros la embarramos. Nos levantamos muy tarde ayer, estábamos muy cansados y siempre hay muchísima gente. O sea, por favor, consejo divino cualquier sitio turístico al que vayan, levántese temprano, créeme, no lo van a lamentar Otro dato curioso es que está acá fue construido primeramente como un templo de descanso para el Shogun de esa época, pero el hijo del Shogun lo terminó volviendo un templo zen. No se puede entrar desafortunadamente, pero pues siempre se pueden tomar unas fotos increíbles. Como por así decirlo, un pozo de la fortuna, entonces la gente lanza sus monedas a ver si las acierta, que uno de mis amigos a ver. Bravo, ¿si ¿sí vieron eso? Go, Maxim. No. Fail. Bueno, vamos a ver. Almost. No. Las, las, las, las. No, uno, uno, uno, uno, No. No baila. Bueno, él todavía no se rinde. Eso Es lo que yo llamo dedicación. Uy, casito. Última. No. Y ahí está el techito. Parece más, o sea, el Aves Fénix en la, mi opinión no parece tanto como un fénix, sino como un gallo. Un dato curioso, pero no de, de aquí del shrine, sino de Kyoto en general, es que Kyoto es la ciudad más larga de Japón. Además que fue la capital por más tiempo, mil años. Y. Otro dato curioso es que también se le conoce como la capital de los shrines o capital de los templos ¿Qué quiere decir eso? Que aquí van a encontrar, pues así como este, otros mil más Como lo pueden ver, o encontramos otro shrine caminando 13 minutos literalmente desde el otro, desde el de Oro Vamos a ver qué tal está este Wow, ¿qué tal? ¿Qué tal este? Bueno, eh, hay algo muy chévere aquí en Japón y es que los shrines se dividen en dos Uno son budistas y los otros se dividen en las otras religiones de acá Este, al parecer por el tipo de estructura que tiene el techo y de la entrada que vieron ahorita es budista ¿Qué piensas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el templo? ¿Ah? Es impressive. Es impressive. Ok, ya yeah. tal ese ruido de, de esos tambores como para bailar un reggaeton ahí suave. <risa> Otro, estamos tratando de llegar al castillo, pero no se tienen tantos tantos shrines, tantos templos. Este se ve súper, súper, súper antiguo. ¿Tiene algo ya raro? Ya no los zapatos. Se ve súper raro, parece una iglesia. Pero, ¿qué clase de iglesia es esta? budista. Wow, nunca he en... ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesaría entrar en esta religión? Vamos a descubrir un sitio súper chévere. Yo no sabía de la existencia de este lugar pero mírenme esa suprema escultura. Ah, ya ahorita se las muestro de cerca. Bueno, la, la entrada costó 300 yenes, es como 3 dólares y nos dieron estos palitos de incienso que son para la buena suerte que van aquí entonces uno los coloca así ahí suavecito, aquí pueden ver todos los buenos deseos a ver para que cada vez tengamos muchos más viajes y la comunidad vaya creciendo más y más qué tal esa escultura estoy impresionado esta inclusive me atrevo a decir que me gusta más que la que la del vídeo de Nara están los barrilcitos de siempre estos barriles tienen eh, lo que es el saque original y ya estamos en el interior de lo que sería el templo. Ahí tienen como sus instrumentos, su incienso. En serio, todo el sitio huele a puro incienso. Ya he olido tanto incienso que en serio me siento un poco mareado. Así que, pues, si no son tan fanes de, de las cosas así súper fuertes, te, les recomiendo que salgan. Me van a encontrar con esto, que es... La, pues la, la piedra de los deseos, supuestamente entonces ustedes escriben su deseo que cuesta alrededor de 300, dólares y le dan la vuelta tres veces a esta piedra tres veces con la mano derecha y luego lo ponen ahí para que se cumpla justamente yo no creo mucho en, en estas cosas o sea, si tienen algún deseo pues simplemente se va a realizar en tanto pongan empeño en eso o sea, si ustedes quieren algo no se va a dar por arte de magia sino simplemente si ustedes en serio se concentran y si es algo que en verdad quieren no algo así supremamente fuera de la realidad como no pues quiero 20 carros o quiero casarme ya o quiero tener una mansión sino piensen en piensen en grande pero también sean realistas y verán que cualquier cosa que se propongan se puede hacer y otra cosa cool son los pies de buda entonces si ven más de cerca aquí ven moneditas la gente con sus deseos para tener buena suerte. ¿Qué tal esto? super genial. Este calendario que les dice, digamos, qué signos son en el calendario chino. En mi caso, que yo nací en el 97, sería una vaca. Vamos a verlo más de cerca. Aún más de cerca la escultura. Wow. ¿Qué tal este lugar? ¿Qué tal este? Personita supremamente espiritual. Wow. I like it. Me gusta. Miren esta llamita ahí de esperanza. Se sentí muchísima paz. Me, me gustó mucho este lugar, en serio se lo recomiendo muchísimo. Bueno, acabamos de encontrar algo supremamente inesperado, aquí en este sitio específico es una, un monumento dedicado a un soldado que, desconocido que dio la vida en la Segunda Guerra Mundial entonces me... pues lo ponen a pensar que a veces los eventos que parecen tan distantes en realidad están muy cerca de, de nosotros y no solo esto, chequen este cuarto de aquí donde van a ver algunas de las banderas del mundo Que están dedicadas a todos los cementerios De todas las personas que dieron sus vidas en la guerra Miren los colores que ya están bastante deteriorados Eso quiere decir que ya llevan un tiempo Y además de eso pues están estos cajones Donde van a encontrar digamos papeles como estos Donde no solo muestran los el nombre del soldado sino que van a ver también, digamos, la causa de muerte, el año y todo. Este es uno, este es un soldado que... ¿De qué murió? Ok, he died for what? O sea, murió por malaria, aquí dice, y fue sepultado era tailandés, o sea, en serio, o sea, imagínense y todas estas tarjetas son personas son personas que murieron en la guerra con sus causas y miren, o sea, son interminables, o sea no son, en serio me atrevo a decir que no hay miles sino por lo menos un millón de personas aquí en nombre de un millón de personas qué increíble e inesperado la verdad lo loco del sitio es que no mucha gente sabe de él y es que este lugar está hecho es para todas esas personas que murieron en una guerra entonces ahorita van a ver en el video muchísimas pequeñas estatuas todo eso es en representación de aquellas personas que dieron su vida en esta guerra y bueno eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado que hayan aprendido algo si les gustó denle like no se olviden de suscribirse y síganme en la siguiente aventura